¡Me tira, me tira! ¡no! Hola, ¿qué pasa, gente? Aquí es Logro. Ando aquí buscando memes del Watchy Watchy wa para el video. Así que bueno, cuando estén viendo esto, yo ya habré encontrado algunos memes de Fernán Flo. Así que bueno, ¿podemos llegar a 15 likes en menos de 24 horas? Es para hacer a este Slowbro feliz y de paso liberar a este pibe. Ayúdenme por favor, me tiene secuestrado, me dijo que aquí había un plan móvil. Callate, P. Y bueno amigos, espero les guste mucho los memes, a pesar de todas las situaciones que hemos pasado les agradezco el apoyo, hacen así, trae a este eslogro muy feliz. Wakwaka naka taka taka taka CHAKAMA mak, mara mana shani bo, watchi mana maru bo, watchi majibera, watchi maru ganusa, hechumara maru kacha, de mari maru wa. Silencio! We close, with chains our hearts in vain, we jump, never asking why. We get momento chicos, momento, wachi wachi guachi, Wachi Wachi guachi, Wachi guachi, guachi, guachi, guachi, guachi, guachi, guachi, guachi, me mates. No la pienso y me carro, me envaro, de la cintura, otro... ¡Mamá! ¡Me están violando, carajo! ¿Qué pasó? Y bueno, amigos, disculpen que el video y los memes duren muy poquito, pero es que habían varios memes que se repetían, y pues eso no me parecía óptimo, no me parecía. Rellenar el video con memes que se repiten O que simplemente no me parecen graciosos Así que como compensación Les voy a dejar a Slowbro jugando Free Fire Así que bueno, eh, nada, me, me piro, adiós No me funen por ¿De verdad se creían que iba a jugar esa poronga de juego?